Hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a retro 21 Retro 21 conocido aquí en YouTube como Retro 21 y en Twitch En Twitch como Sixto TV Les quiero mandar un saludo, un abrazo en desearles que este año que está comenzando sea el mejor año de sus vidas, que todos sus deseos se cumplan. Quiero desearles lo mejor en este año que está comenzando. Espero que hayan pasado unas fiestas, unas celebraciones navideñas y de fin de año espectaculares. Este, ya saben, este como como todos saben estoy un poco alejado de Twitch porque he tenido problemas que están ajenos a mi voluntad, son ajenos a mi voluntad y no los puedo resolver, dependo de otras personas para resolverlos entonces por eso estoy alejado de Twitch, extraño mucho Twitch y también Youtube un poco, digo que un poco no, lo extraño mucho pero digo que también la, la misma razón también me ha alejado de Youtube. Pero aquí estoy con un videíto nuevo para desearles el feliz año 2020 y para decirles también que pronto cambiaré el nombre del canal otra vez. Primero se llamaba RetroGamer21, luego pasó a ser Retro21, ahora va a pasar a ser SixtoTV como en Twitch, para que coincidan Twitch, YouTube y Twitter. Entonces eso les quería comunicar y espero que... No haya ningún problema. Saludos para todos los suscriptores, para todos los que me siguen aquí en YouTube y en Twitch. Y así comienza. Esto es Grandes Auto o GTA Liberty City Historias. GTA Liberty City Historias es, es este juego emulado. Este es un emulador para PlayStation Portable o PSP y vamos a ver a nuestro personaje aquí está llegando nuestro personaje está llegando aquí como vemos como de viaje en ese autobús en ese bus camión no sé cómo le llamen y está llamando por teléfono vamos a ver a quién llama bueno amigos Lamento mucho tanto... estar tanto desaparecido, pero es que ahí está tomando un taxi nuestro amigo. Este... estar, de estar desaparecido, pero lamentablemente no depende de mí. ¡Eh! Hey, ahí lo tenemos, ¿no? Escucha Tony, sé que te has portado muy bien con nosotros Y que has estado mucho tiempo pasando inadvertido, Así que tómatelo con calma un tiempo eh. Vicenzo cuidará de ti Si necesitas pasta, pídesela Necesitas un trabajo, Lucky se encargará de ti ¿Esto es argentino? ¿Qué? ¿Esto es italiano, chico? ¿Qué te pasa? ¿Traductor? Señor Leone, yo me esperaba otra cosa Es decir, he hecho mucho por esta familia Por la familia Y ahora quiere que acepte órdenes de este este, este pibe, ah no, ese argentino, perdón Bueno, Tony, sé lo que has hecho y nadie te está más agradecido que yo, de verdad Le agarró gripe Pero la idea de que vengas aquí y te pongas a cuestionar mi liderazgo es francamente eh, improcedente, ¿capisci? Entendido, jefe, digo, entendido, jefe Bueno, cuando necesites algo, llama a Vincenzo Vincenzo Por supuesto, jefe, lo que usted diga ¿Qué tal si vamos para allá? Ok, vamos para allá. <risa> Eso fue mi doblaje todo chimbo ahí. Eh, mi doblaje de quinta generación. <risa> de quinta de generación. Entonces vamos a, a lo que es a comenzar el, el juego. Vamos, no voy a subir serie completa ni nada por el estilo. Solamente. Estoy como mmm, probando el juego, viendo cómo funciona el mmm, emulador y los controles, porque estoy también con un control eh, aquí USB. A ver qué tal funciona. Y déjenme un momento que voy a quitar, a tratar de quitar el sonido de la radio. Corto y vuelvo. ok amigos ya quité el sonido de la radio para que no salte la música y no vayan a darme strike strike en youtube por copyright ni nada por el estilo así que vamos entonces ah, ahí nos dan unas indicaciones no voy a leer porque no me da tiempo para empezar y además eh, eso lo vamos a ir descubriendo si no si no pasa algo antes lo voy a ir descubriendo a los golpes, como ven ahí llevo el carrito, ups, a los golpes. Bueno me siguen dando indicaciones a las que yo no presto mucha atención, como ven, y casi, ahí carajo que me cae, que me, que me vuelco, me vuelco, me vuelco loco. Bueno, primeramente vamos a la casita, a la casita donde vamos a ir siempre a guardar partida Y donde vamos a ir siempre a guardar partida, cambiarnos de ropa, también hay un corazoncito para recuperar lo que es la salud Y creo que me pasé de lugar. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy acostumbrándome al control. Así manejo siempre de todas maneras, así que no se asusten. <ríe> y aquí llegamos. Vamos a ver. It, es aquí, Tony. Hogar, dulce hogar. Bonito, ¿no? Se supone que este agujero va a ser mi casa. <ríe> Venga, si te va que ni pintado. <ríe> ya le está faltando el respeto al buen de Vicenzo. Oh, sí. Delicadillo. Bueno. Me dice que camine hasta la señal amarilla en la entrada. Okay. Y aquí me da indicaciones. Entonces, mientras no estés en una misión, guarda el progreso pasando por el icono de guardar. Aquí puedes cambiarte de ropa cuando quieras. Tengo que hacerlo porque me dijo eso el jefe. O oh, bueno, el jefe inmediato, Vincenzo. Incienso me dijo que me cambiara de ropa, así que me tengo que cambiar de ropa. Sí, señor. Entonces vuelvo afuera con Vincenzo. A ver si lo convenzo. Con esta nueva ropa. Vamos con Vincenzo. A ver si lo convenzo. Ahí vamos. Ya estamos afuera. Aquí me dice que los vehículos que dejes en el garaje de al lado se conservarán al guardar la partida. Vuelve a meterte en el coche. Ok. A ver si me acuerdo. ¿Dónde es el botón para meterme en el coche? Ya me acordé, está bien Disculpen si el audio se desfasa un poco Estoy aplicando nuevas técnicas Así que puede que surjan, surjan algunos errores, detalles Pero iremos corrigiéndolos en el camino Así que aquí vamos señores me dice cuidado con el coche Ajá, aquí hay motos es una cosa que quiero destacar porque yo he jugado GTA 3 y en GTA 3 es la ciudad de Liberty City pero no hay motos así que algo que me agrada mucho de este GTA es que hay motos y puedo manejarlas en la bella ciudad de Liberty City bueno por lo menos en esta parte de la ciudad porque ya sabemos que para seguir conociendo, o mejor dicho, seguir mmm, obteniendo acceso al resto de, los, de la ciudad y de, de, de, las, de las partes de la ciudad, tenemos que ir avanzando en el juego, pero no sé si eso lo haré, por lo pronto vamos a explorar todo lo que me deja. Y vamos a hacer algunas misiones, no todas, vamos a hacer algunas misiones para ver cómo es el juego, ¿ok? No pretendo subir una serie ni nada por el estilo. Si quieren dejarme comentarios sobre, qué, sobre el juego, sobre si es bueno, qué piensan ustedes, si es bueno o es malo. Eh, que, que si curiosidades, qué curiosidades tienen, qué cosas puedo hacer. Bueno, puede ser que me dejen esos comentarios y yo los leo y veo y nos comunicamos y, y como se dice, y, y, y bueno, nos retroalimentamos. Entonces, bueno, voy a quitar esta moto aquí, <ríe> una Sánchez, creo que aquí se llama Sánchez también, como en el resto de los GTA. Y bueno, vamos a, a guardar nuestra primera. Nuestro primer save. Nuestro primer guardado. Que. Bueno, la misión no fue gran cosa, ¿no? Estamos conociendo lo que es el juego en realidad. Solo estamos empezando. Así que vamos a guardar las partidas. Reitero mi saludo, mis felicitaciones, un feliz año. Espero que este año sea maravilloso para todos, para nosotros, para Latinoamérica, para Hispanoamérica y para el mundo entero, porque todos somos iguales. Hablemos el idioma que hablemos. Entonces, saludos para todos y espero que estén bien y que les vaya muy bien en este año. Y yo voy a intentar estar más activo en lo que es Twitch bueno, en Twitch ahora no puedo Twitter las redes sociales y... ah, déjame guardar la moto en Twitter eh, para comunicarme más con todos ustedes me puedan hacer comentarios, seguirme y todo y en Youtube que en este momento se me hace un poco más fácil subir videos a YouTube eh, que hacer stream, se me hace más fácil subir videos que hacer stream, entonces vamos a guardar y me despido muchachos, gente, a todos muchas gracias por ver el video, espero que lo hayan visto hasta aquí, eso espero, espero no aburrirlos, espero no haber metido la pata tanto, eh, que no tenga mucho defecto y el video y que no haya dicho ninguna estupidez. De todas maneras, si dije alguna estupidez, discúlpenme Bueno gente, muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.